Bienvenidos a las cápsulas formativas de la Escuela Española de Alta Montaña. Soy Albert Carrera, fisioterapeuta de la clínica del corredor, experto en el tratamiento y prevención de las lesiones en la carrera a pie. En la cápsula formativa de hoy os vamos a hablar de la cuantificación del estrés mecánico. El estrés mecánico es la capacidad máxima que tiene nuestro cuerpo para soportar, soportar uh, las fuerzas de compresión, de tensión o de torsión en cualquiera de nuestros tejidos, ya puede ser un músculo, un hueso, un tendón. Para clarificar este concepto empezamos con un postulado y es que el cuerpo se adapta siempre y cuando el estrés aplicado no sea superior a su capacidad de adaptación. Esta es la base para cualquier, cualquier mejora en los entrenamientos. Si nos fijamos en la capacidad máxima que tienen nuestro, nuestros tejidos de, de, adoptar, de, de soportar un, un estrés mecánico, vemos que hay, uh, esto es individual en cada persona. Hay gente que tiene mayor capacidad y hay gente que tiene menor para poneros un ejemplo, el sedentario es alguien que va a desarrollar algún tipo de sintomatología, ya puede ser una lesión o, o algún tipo de dolor, a, a partir de 30, km, hay 30 minutos de, de andar. Por contra, el maratoniano, que va a tener una capacidad superior de soportar este estrés mecánico, va a desarrollar a, igual la misma sintomatología, pero al cabo de 42 kilómetros de carrera. Lo que vamos a ver es que el lunes vamos a tener a pacientes diferentes con la misma fisiopatología. ¿sí? Si hablamos de, de la adaptación tisular, nosotros necesitamos crear un mínimo de estrés mecánico para que nuestros, tejides, nuestros tejidos se, se fortalezcan. Por lo tanto, si no llegamos a este a esta mínimo estrés mecánico, nosotros no vamos a mejorar. Por contra, muchas veces nos encontramos uh, gráficas como esta que están relacionadas con errores en el entrenamiento. Es decir, pocas salidas uh, con, una con una intensidad o un estrés mecánico demasiado elevado. Y esto nos conlleva a que después de superar esta capacidad máxima, nuestros tejidos tienden a soportar menos estrés mecánico. ¿sí? Y a la larga esta gráfica nos va, nos va a llevar a una disminución de, de estas capacidades. Nosotros lo que, lo que sugerimos lo que queremos llegar a esta, a esta famosa gráfica, en el cual nosotros creamos suficiente estrés mecánico para crear adaptaciones, pero sin superar nunca el límite máximo y con una buena frecuencia de entrenamiento. Esta es una de las herramientas que utilizamos más frecuentemente en nuestras consultas para prevenir y tratar lesiones. Nosotros le explicamos al, al paciente de que tiene que crear un estrés mínimo para crear estas adaptaciones, que si se pasa de la raya, si supera este límite máximo, nuestro cuerpo nos va a dar una sintomatología, dolor durante la actividad, dolor después de la actividad, una rigidez matinal, incluso un poco de hinchazón, y le sugerimos que tiene que entrenar con una buena frecuencia de entrenamiento, superando este estrés mínimo, este estrés mecánico mínimo sin superar el estrés máximo y esto le va a llevar a una mejora de sus capacidades a nivel tisular. Esperamos que os haya gustado, si queréis más información podéis visitar nuestros canales de difusión y nos vemos en la próxima.